y maya que lanzador abridor para el partido del día de hoy frente a las Águilas y la victoria de los Tigres del Licey. Llegaste Maya hasta la séptima entrada, te sentías confiado y apoyado por la ofensiva de los Tigres del Licey. No, siempre súper contento ¿no? y feliz ya que la directiva del equipo me dio me dio ese, ese botico confianza eh, pienso que en ese momento no pude hacer el trabajo pero contento con eso y súper contento con los muchachos ya que hicieron el trabajo y aunque yo no gané el partido pero ganó el equipo que es lo importante, aguantar esa ofensiva de las Águilas que, que es una gran ofensiva y caminé el partido que era lo más importante. Bueno, el hecho de la durabilidad de las entradas fue importante porque así, digamos, eh, los demás lanzadores de relevo y ya de bullpen tuvieron menos trabajo que hacer, llegaste hasta la séptima Águilas, ya te tocó frente a los Leones. ¿Te gustan esos escenarios para lucirte de un poco de presión? Sí, yo pienso que sí. Eh, es un poco de presión y eh, estoy respaldado por muy fanáticos. Ya todo el mundo sabe que los fanáticos eh, orgullosos y contentos que vienen a apoyar más al estadio y excepto que sigan viniendo y nada, lo que eh, eh, el, el, el, el, el, la cosa de, de, de caminar el partido, aguantar las entradas, fue importante, ya que me hicieron dos carreras, pero no, mi equipo rebasó eso y pudimos tener la victoria, que es lo más importante. Estuviste en el equipo que fue campeón en la temporada 2013-2014 y tenemos un similar inicio con relación a los abridores desde el primer día. ¿Entiendes que tenemos el talento y la profundidad para poder llegar hasta allí y avanzar? Sí, sí, eso es importante. Aquí se ve la energía positiva, se ve la alegría, se ve la unión. Esto es una familia, esto es lo más importante y de que uno se siente contento orgulloso de, de esto da de, de que es increíble con actitud y pasión licei campeón gracias maya seguro seguimos con más de licey tv